soplamos todos a la vez pensando en un deseo y os pediría que fuera un deseo que nació hace dos años 28 de febrero de 2012 cuando esto comienza para mí fue el deseo de contaminar a más gente con la pasión del aprendizaje para que seamos capaces de transformar realmente nuestra sociedad transformar a la gente porque somos resilientes. con este deseo soplamos todos ¿queréis? a la de una a la de dos y a la vez, tres... Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.